En el ejercicio número 23 nos dan nuevamente las raíces R y S, como en el ejercicio anterior R y S son raíces de esta, de esta ecuación cuadrática. Pero el autor prefiere decir que no, que eso es, vienen a ser los elementos del conjunto del conjunto A o es el conjunto solución de bueno, como que no tiene mucha coherencia, ¿no? Porque hablar de conjunto solución es solo referido a las ecuaciones, no a los conjuntos. ¿Cómo vas a decir que es un conjunto solución de otro conjunto? Ni que hablaros del conjunto potencia. Bueno, entonces vamos a aclarar esta parte, ¿ya? Decimos que R y S son, son soluciones de de esa ecuación, de la que me están dando aquí. Para N, en los números reales. O sea, N es un número real. No, no vayan a pensar de que es un número entero. Bien. Ahora, nos están pidiendo construir construir un nuevo conjunto B cuya solución sea R sobre S cuadrado, coma S sobre R cuadrado, todo en un conjunto. ¿no? O sea, se refiere a que estas dos, estos dos expresiones son raíces de otra ecuación. O sea, que deberíamos de escribir dicha ecuación para poder expresar el conjunto B. A ver, lo que nos piden hallar es lo siguiente, vamos a cambiar de color. O sea, si se cumple esto, hallar. Ya sabemos de que empieza diciendo x cuadrado, luego x, luego un término independiente. Acá viene menos la suma, menos la suma de las, de las raíces, esa suma, más el producto de estas de esas raíces, igual a cero. Entonces nos piden primero esta ecuación y esta ecuación determina el conjunto B que me están pidiendo. O sea, lo vamos a meter así como el conjunto A. Digo, conjunto B igual, abro llaves, X de los reales y luego viene esta ecuación. Pero no podemos dejarlo así, o sea, no puede quedar así como está. Hay que simplificar lo más que se pueda, ¿okay? Y además hay que utilizar esta condición. ¿A qué me refiero con utilizar esta condición? Me refiero a que R y S deben de expresarse en función de N y en función de este E coeficiente también, lógicamente ¿y cómo lo vamos a hacer? pues vamos a ver cómo se hace tan solo síganme en lo que voy a hacer ahora, bien si R y S son soluciones de esa ecuación entonces sabemos que la suma de las raíces es es este de acá bueno, en realidad es menos b sobre a, empecemos por ahí esa ¿no? es la fórmula que se tiene acerca de la teoría, y también sabemos la fórmula del producto de las raíces por la teoría de las, de las ecuaciones cuadráticas Es igual a c sobre a Bien, pero resulta de que a vale 1 Porque es el coeficiente que acompaña el x al cuadrado uh -huh. Bien, entonces r más s es igual a menos b O sea, b es igual a 3 Entonces me va a quedar menos 3 sobre 1 Y r por s r por s r por s es c sobre a Donde c viene a ser n n y además el, el A vale 1, pues como ya lo había dicho anteriormente. Así que R más S hay que reemplazarlo por menos 3 y... Y además el R por S lo debemos de reemplazar por N. O sea, no debe quedar el R, no debe quedar el S. Simplemente debe quedar este números o el N, una expresión de N. ¿En dónde? Pues acá. Desaparecerlo todo eso, de tal modo que quede o bien números o bien expresiones de la, de la incógnita n incógnita o parámetro o constante n mejor le llamamos constante n bien bueno, entonces regresemos a lo que es esto lo copiamos aquí abajo si nos damos cuenta aquí hay que multiplicar en aspa multiplicar en aspa ya que son fracciones heterogéneas formadas por solo letras entonces r por r cuadrado es r cubo s cuadrado por s es s cubo sobre el producto de los dos, s cuadrado por r, por r cuadrado. Esto acompaña a la x que aparece aquí. Aquí se puede simplificar una r, una r de arriba con una r de abajo, una s de abajo con una s de arriba. Me va a quedar um, solo 1 sobre rs. Si aquí abajo sobrevive un s, pues, y acá también un r. Sí, de hecho. Bueno, ahora. <coughs> Me parece que ya estamos cerca de, la, de, la, de llegar a la respuesta Ahora lo que hacemos es x al cuadrado menos Acá tengo un producto, mejor dicho un producto notable no Es un producto notable que se puede escribir así Primero empiezo con la suma y luego viene un trinomio acá Los que ya han estudiado productos notables ya saben que me refiero a la suma de cubos Y aquí abajo tengo un producto elevado al cuadrado Se puede escribir así ¿no? ya que se repite este exponente escribimos aquí afuera el exponente, bien, acá está el x más sr, es lo mismo que el rs, o sea que se reemplaza el n, ¿sí? estoy reemplazando el sr como n, bueno, aquí yo estaba diciendo de que va el trinomio que corresponde a la suma de los cubos, o sea, r cuadrado, s cuadrado, acá en medio, va menos rs, más ese cuadrado, o sea, este elevado al cuadrado, este elevado al cuadrado aquí, acá y el producto de los dos, o sea, este con este va en medio siempre. Los signos son intercalados. Este tiene signo más, más, menos, más ¿sí? más r cuadrado menos rs más ese cuadrado. Son signos intercalados cuando se trata de la suma de cubos. Enseguida tendríamos x al cuadrado menos s más r, que ya sabemos que vale menos 3. Vamos a reemplazar menos 3 aquí. O sea, me refiero a este. Y luego el R cuadrado más S cuadrado no lo tenemos. Lamentablemente no lo tenemos. R cuadrado menos RS. El RS sí lo tenemos que vale n más S cuadrado. Pero vamos a juntar los dos cuadrados que asociarlos. El RS sí, pues eso se reemplaza por el N. ¿ya? Este RS se reemplazó por n. Y el resto ya saben lo que hice ahí. Aquí abajo tengo R al cuadrado que viene a ser n, o sea, n cuadrado por x más 1 sobre n y creo que estaba olvidando el 0 igual a 0 porque eso es una ecuación ya casi, ya casi hemos llegado solamente nos, nos falta deshacernos de esto y creo que tengo la idea de cómo hacerlo sí bueno, entonces eh, tenemos como r más s es igual a menos 3 y r por s es igual a n podemos podemos elevarlo al cuadrado lo podemos elevar al cuadrado y tendríamos el producto del binomio, o ¿no? mejor dicho, la suma del, del binomio, o el, el cuadrado del binomio, mejor dicho, el cuadrado del binomio, el cuadrado del primero, el doble producto, y luego el cuadrado del segundo, y luego 9. Ya tenemos el S de cuadrado más R cuadrado, lo vamos a juntar, lo asociamos, ¿no? lo asociamos allí. Este RS ya sabemos que vale n, va a quedar 2n, pero pasa al otro lado con signo cambiado 2n bien ya está ya está r cuadrado más s cuadrado se va a reemplazar por esto fue muy sencillo no fue muy sencillo ahora sí entonces ya vamos a llamarle vamos a dar un nombre a esto pues. a esto de aquí le llamamos ecuación asterisco o ecuación 1 como quieras ya, ya listo entonces en ecuación 1 en ecuación 1 tendríamos x al cuadrado menos, menos 3 bueno, ya no es necesario colocar menos menos 3 porque sabemos de que menos con menos da más así que arriba solo tengo 3 que multiplica a 9 menos 2n porque estoy reemplazando justo justamente la suma de los cuadrados menos n porque es lo que aparece acá todo esto sobre n cuadrado x y el resto ya es muy sencillo quedaría de la siguiente manera Pueden ver que he juntado estas, estos dos términos semejantes, menos 2n menos n menos 3n, nada más, todo lo demás está igualito. Luego vamos a multiplicar por n cuadrado a todo, n cuadrado, x al cuadrado, vemos de que el, tre, el 9 y el 3 tienen tercia, así que sale fuera y se junta con ese 3, así que me va a quedar 9, 9, 3 menos n, porque es tercia de 9, 3, tercia de 3, 1, el 3 salió y, y se juntó con eso. Al multiplicar por n cuadrado al 1 sobre n solo quedará un n arriba. Ya está, esta es la respuesta que estábamos buscando, que nos pedían encontrar. Esta es la ecuación. No, bueno, en realidad todavía no creo que me estoy adelantando. Um, estos tres puntitos indican la conclusión, o sea que ya encontramos la respuesta. Pero me dicen hallar un conjunto B, así que hay que escribir cómo es ese conjunto B. Escribamos el conjunto B, que es la respuesta que nos están pidiendo. El conjunto B tendría a, la ecuación, a esa ecuación de allí. Ya vamos a, a transcribirla. El conjunto B que me están pidiendo es el conjunto formado por todas las X de los números reales, tales que se cumple eso. Y además el n es un número natural, eh, número real. Esta viene a ser la respuesta que me estaban pidiendo. Es la respuesta que. Porque justamente me pedían eso, ¿no? A ver. Sí, hay un nuevo conjunto B cuya solución sea eso un comienzo lo definimos de ese modo ¿no? para, que, para que estos sean la solución de la ecuación que nos están planteando entonces debería deformarse de acuerdo a la a la fórmula que ya he venido diciéndolo en anteriores videos, en los dos últimos videos yo hablé de una fórmula que, que es más o menos así, o sea, eh, empiezas con el x al cuadrado, luego sigue el x y luego un término, término independiente, el término de acá siempre es menos la suma de las raíces y luego sigue más el producto de las raíces igual a cero, ya, esto es lo que uno tiene que saberse de memoria para entender todo esto que yo vengo haciendo, eso es lo que yo he utilizado acá, la suma de las raíces es la suma de esto con esto, eso lo, puse, lo puse ahí siempre con el menos adelante y luego producto de las raíces acá. Y siempre va a estar el x al cuadrado, siempre va a estar el x, siempre va a estar el 0 ahí. Siempre que me estén pidiendo una ecuación cuadrática a partir de raíces dadas. Entonces, si comprenden muy bien esto, entonces no les será ningún problema este poder entender cada uno de los pasos que yo vengo explicando en el desarrollo de estos problemas. Con este desarrollo ya finalizo todos los 10 problemas de ecuaciones cuadráticas de nivel universitario. Y... Si quieren más temas como este ya saben que solo tienen que suscribir, darle me gusta, si tienen cualquier tipo de dudas déjenlo en la caja de comentarios y yo en el menor tiempo posible les estaré respondiendo con un video explicativo. Gracias por su atención y hasta la próxima.